Tiempo, tanto yo como para relajar. ya de buscar. No me quiero una casar. Si puedo lograr emanar. Me voy ya de desdoblar Voy a viajar más. Veo planeta tan lejos. Mucha vida para allá. Vida por acá. Ya mucho ya nada más que el playar, si vamos a reencarnar, tiempo pasa lento, fluyendo, tiempo cuando tú sos feliz pasa rápido y tú no lo estás viendo, ya, viendo viendo, desmiendo, ey, ah, que me escucha, Despabila ya, ya la cartucha, si como soy, estoy aquí quemando aquí en la ducha, pucha, ah, que te trucha wah, wah, no sé qué pensar y me en blanco, busco un poquito más, ah, más y más, más no me quiero, no alcanzar ah, quiero llover, Dar, dar, me a relajar, vas a relajar, ah, puedo yo vibrar, da, ah, da, ah. no sé qué pasando, qué está pasando, Que pase realmente viendo, lo que te está mirando, dando, obteniendo, lo sigo también, Hey, fluyendo, ah, emanando, la luz, la locura que está alumbrando Dando, buscando Que te levanto Dando, ah Estamos aquí rabiando Dando, buscando, ah Sigo navegando Consumiendo, mando Ah, ah, ah, ah, ah.